otra más otra más otra más dijo ha matado ha matado bueno ha matado a hasta yo siento anda qué sí mi abuela <risa> <risa> oh tío Jimmy doscientas balas de Nico Ah chanta me lo hemos ganado Ah chanta bro brother ¡Hostia! una mapa entera. ah que aquí hay mis pips también de estos no Sí, es verdad. Vamos, Maroli. Yo tengo más cosas que hacer. Yo te tú no está en el grupo, creo, eh. No. Otro Steely Willy, venga. Toma una alice para... Steely Willy. Toma una alice para cogerla. Ya la cojo. Vamos ya. Ahora te lo estaba diciendo Tío, tío. Tío, Tengo aquí paros de metal, eh, por si los queréis Toma, me ha hecho la loco. Hostia, un Willy. Un Willy. Willy, Willy. Eh, tenéis. tú tienes armas? Yo tengo una qué micro la mierda esa Toma, anda, toma, toma, coge. Coge esto, coge esto, coge esto. Coge, que te ha suelto una maple. Cógeme la highbreaker. Toma, pero la highbreaker o la maple. A ver La maple, eh. yo. no, toma, toma. toma, Fuera, fuera, fuera, fuera de aquí, anda. Vamos a ver. Un timbre Un timbre Toma, toma el cajador, toma el cajador, Rona. Viva lo que de que sí, hombre, de que sí, cargadores, anda. Imagina una blotor, eh. Sí, una Bloodhorn, eso la necesitamos. No, ah, cogedla vosotros. No, en a la piña. ¡Pio, Piu, pio, pio, pio, pio! ¡Tia! ¡Tia! ¡Anólogo! ¡Tia! Oye, vaya a saber todo cheto llevar esta gente, ¿no? ¡Me está puesto dura! <risa> <risa> ¿Eh? Manoli, me he quedado sin... Crap, sin falle, sí, eh. sin redea. ¡Que no! De, de, de. ¡Que tengo una dragon, fan! O sea. Otra wow ¡Ah, no, sí! Sí, más mierda. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo ¿sí? mierda? ¿Cómo has dicho? ¡Mierda, he ¿Sí? dicho! ¿Has dicho, pedazo. ¿Has dicho mierda? He dicho mierda. ¡Retira ¡Oh! eso! Pero no mierda. En plan, no mierda, en plan mierda. O sea, en plan, mierda. ¡Abre eso! ¡Mierda! ¡Ay, ay! ¡Ostia, que aquí hay otro, ello no acento en la M. ¡Hostia! ¡Oh, no acento en la M. ¡Adiós! Qué guay, tío. Viva la droga. Está aquí ya no queda nada, ¿no? No. Un vete ¡Eh, Pues este hombre. Este hombre sabe está aquí. Tío, tío. Vámonos con el, con el cañón. El cañón de la basura. Toma tonto. No, dale, esto está más feo que más, eh. Hombre, esto está un poco... ¿Qué lo que? Está un poco pero no mi culpa de tener tío. Sí, me Y puta. es juego, tío? Puto Nelson, Mandela ¿Qué? Siempre... que queda bugueado, espérate. Ahí, en este, en este, eh. Vale, vale, brother. More, raiding, raiding, está. ¡Pimba! Venga, venga, venga. ¡Tu muerto! No tiene ningún, ninguna granja ni nada. ¡Oh, ¡Qué te imaginas que hay un centri aquí! Te oh, lo he visto, está abierto. ¡Oh, sí, nada! ¡Pio, pio, pio, pio! Madelita. ¡Hostia, aire clammea! ¡Uh! ¡Hostia, un centri! Eh, bueno, ¡Hostia, de cimbalas! ¿Un de Cristalí? ¿Un de Call? ¿Qué es eso? <risa> Oye, eh. Acabo para poco a mí. Me quedo yo aquí arriba porque si no, no podéis salir. O sea, que aquí hay caja. Hay caja. Abierta. Aquí hay alicita en el suelito. Hostia, eh, ¿Qué? De esto de la dragón. Sí, sí, sí. Un set, yo a mí. Che, mi sí, mamá mía. No, ¿Habéis roto una? ¿Habéis roto la coña, Flop? Eh, no. No la no, vemos. No, no. Manuel, aquí hay cosas, ¿eh? Yo es que no, no puedo ir, Ojo. Sí, sí, Manuel no, estoy ahí soltando toda la chumba. Vale, de todas formas, aquí, aquí hay una caja de 20. ¿eh? Si, sí, a tenemos no me hubiese dado ya el gol de mierda, pues. Así que cuando vayamos a hacer intercambio te lo doy yo. Pero cuando ¿No? puedas ¿No? intercambiar, ¿Qué? guarra. Guarra. ¿Cómo has dicho? Eh, guarra. Perdón. ¿Qué? ¿Cómo has dicho? No, nah, te he dicho... pero lo he dicho, eh. Ah, vale, vale. ¿Tú me lo has dicho tú? Uf, no, no vale. lo ha dicho el otro. Lo ha dicho, no toma no Lo ha dicho Jimmy. Lo ha dicho Jimmy. Y yo, Esperamos. Jimmy. Estoy recargado, ¿no? El ah, arriba es recargado, no more. More que está todo aquí Mori, Mori. Oye, sí, amor, y ha dicho ella. Eso, eso es con amor, y yo es con amor. Amor. Yo <ríe> algo, Con amor. No, no. no digas nada, Ives. No digas nada. Ibés también, Manolo. Uno se llama aquí Manolo, ¿qué? Hombre, Manolo es un gran nombre. Es que Manolo, es que quien no se llame Manolo, hay que pegarle fuertemente en el culete. ¿Qué tal? Que me ha cargado este loque. ¡Hostia! ¡Ay, Oli! de ¡Vamos! ¡Quítate! Manoli! yo te ayudo! De aquí me puedo cargar yo también, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Lo roto yo! No hay nada. No tengo nada, beta. A ver si podemos jugar. No. ¿En serio? Coge tu meta, coge tu meta, coge tu meta. Coge el meta, rana. Espérate, no no que no me cabe, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> hostia. Que no de me cabe. Hostia, nada todo. Hostia. Y mira, y mira, mira lo que hay. Escúchame, escúchame. Aquí hay que, algo hay que interesante. Coño, que es interesante. Esto Esto interesa. Oh, Manoli, Manoli. Le doy raideando con un grill. Y es lo que quiero yo. Bueno, pues si no queréis que alguien envíe y yo hago lo. Y yo, te, te... Maure, te envío se ah, va a guay. aquí arriba y eh, no, no, no, no, no. Oh, te lo saqué. No, te ha cogido Te pega, te pega, te Para poner ahí mi cama y ya. Ya, pero salto, paso, que quiero lo cerrar la cama. Vale. Vierrano. Vale. A ver. Recargo todo. Vale, me sobran 8. Ya está el vidrio coña. No lo hemos cargado antes Están decretados Pero que tenía Manoli Eh, no tenía nah. mucho la verdad Y aquí tampoco hay nada una de ropa Eh, una me, parece, me parece muy raro, eh Que aquí no haya nada, tiene que haber Florbeis o algo Mmm, bajo no, Metal Hatch Pues sí More, vas a hacer... No, que quiero que te quede aquí arriba para yo coger. Vale, vale Rompe solo no, no, no, no salte Esto no, yo rompe que solo Hay, hay más dedito por ahí abajo ¿no? Si, sí, tiene no, que Vete, vete Nada No, no están, son muy finos, son muy finos Son muy finos, debería notarse Pronguita de ahí Eh poné algo de eh Te en 30 segundos aquí no le no no no llega eh, hey, guarda, los cofres los cofres y bueno, lo... importantes bueno, bueno, tiempo a... rápido, córmete, córmete, porfa. No no da tiempo da tiempo bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno,